Bueno, acá tenemos lo que es el impuesto al cabala, eh, que es el impuesto al cabala, es un impuesto eh, que graba ¿no? la transferencia de la propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. Quienes están obligados al pago del impuesto es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o adquiriente del mueble. A partir de cuándo se debe pagar el impuesto del cabal, El impuesto debe realizarse hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha efectuada la transferencia. Si lo compró hoy día, hasta el último día hábil de el mes de junio. Si lo quiero 31, no si lo quiere el primero, el bueno, el 2 de mayo, 3 de mayo, igual hasta el día hábil siguiente, el último día del mes siguiente producido los hechos. A partir de cuándo se debe pagar bueno, efectivamente esa fecha, cuándo se calcula el impuesto al cabala, eh, cómo se calcula el, la tasa aplicable del 3% del eh, con cargo exclusivo al comprador, eh, sin que acredite admitir pacto contrario, ¿no? por más que se establezca en la minuta, lo que fuera. Algunas veces se establecía así, oye, yo te pago cuánto quieres por tu casa, 150 mil soles, pero este, por pero te pago, pero me pagas el impuesto al cabal, me pagas la renta del impuesto al cabal. Y iban consumiendo, decían, no, pero si acá dice que el vendedor lo va a pagar. Señor, la ley prima sobre cualquier pacto que ustedes establezcan, ¿no? Si quiere el bien y deposita, pero a usted sale el nombre, a nombre de usted sale la obligación, porque es el sujeto obligado al pago. La tasa del 3% y las primeras 10 suites están en afectos al pago del impuesto cuando eh, se debe declarar? Se debe declarar hasta el último día Bill, del mes siguiente de producido los hechos. ¿no? En realidad, la pregunta de ¿cuándo se debe declarar? Es lo que muchos establecen, pero el impuesto al cabal es un impuesto autoliquidable, por lo tanto no constituye declaración. Pero siempre formulan bajo esa premisa la pregunta. ¿no? En todo caso, es similar a cuánto se debe pagar. Algunos ¿no? siguen estipulando que es cuánto se debe pagar. Uh, bueno, acá antes de pasar al impulsor. Doctor, disculpe. Ah, sí, pues, sí, con relación pero... a cuándo se debe declarar, si sí se tiene que declarar, porque yo he tenido clientes mm... que han pagado el impuesto a la renta y cuando, o sea, han pagado y uno asume que porque ya uno ya ha pagado, ya eso ya de alguna manera como que se autodeclara, pero no es así. Uno no, no tiene que declarar, se la renta ¿no? es si una no, cosa. La... No, no, no, no, perdón, no, no, no, no, perdón. El perdón. Al cabal. Esto... Ay, tiene razón, me estoy confundiendo. El impuesto a al la alcabala tiene razón. ¿no? Y en el impuesto a la renta uno tiene que pagar y declarar ah, sí. en, en el impuesto ah, sí. a la renta, pero en el impuesto a al la alcabala no. Solamente por hacer un número así rapidito para que quede un poco más claro numéricamente hablando. ¿no? Por ejemplo, yo compro una propiedad en 50 mil dólares. El impuesto uh -huh. a la renta que se paga es el 3%. Eh, quedan exoneradas las 10 primeras unidades impositivas tributarias. ¿Cuánto es la UIT? 4,600. 10 unidades son 46,000 soles. En dólares son aproximadamente 12,000 dólares por poner un monto. 50,000 menos 12,000. No, es que primero tienes que cambiarlo al tipo de cambio. ¿sí? Claro, ejemplo, sí, pero... Pues ahorita vamos a... Vamos a verlo, ¿no? Okay. Lo primero que debemos determinar es quién es mayor, ¿no? El valor del predio o el valor de transferencia cuál es mayor es lo que debemos de definir yo puedo tener un valor del precio de 400 mil soles Vamos a ver. y puedo venderlo a 200 mil soles y no necesariamente por eso no voy a pagar el cabala correspondiente ahora mi base imponible... Ah, Vamos a deducir 10 suites, 10 por 4.400. ¿Sí? 4,600, está el que doctor. Ah, disculpe, disculpe. disculpe. Sí, sí, 4,600. Bueno, más 10 por 4,600. Y de esta deducción voy a tener mi base imponible, ¿no? Y a esto le voy a aplicar la tasa 3%. Y este sería el impuesto... Listo. Siempre vamos a tomar el mayor. Este. Menos este. Y es este. Por este. Listo. Eh, en el caso de. Si el valor de predio es mayor al valor de transferencia. Efectivamente tomo el valor de predio. Entonces, Si es así. Lo que voy a hacer es los mil soles. Voy a efectuarlos en, este, en deducir la 10 primeros suite, mil soles. Esto me va a quedar la base imponible, mil soles. Le aplico el 3% y el impuesto es 10.620 soles. Puede ser la inversa. Puedo venderlo en 800.000 y ya tendría que... Tomar este valor, ¿no? Igual pasa por la deducción. Y la base imponible es 754 mil soles. Le aplico el 3% y tenemos un impuesto de 22,620 soles. ¿Qué sucede si el valor de precio es 15 mil soles y me lo transfieren a 35 mil soles? Efectivamente, no voy a pagar impuesto al cabala, puesto que la base imponible va a ser cero. ¿Por qué? Porque el monto no supera la exoneración, ¿no? Sí. La operación en realidad es sencilla. Tengo que ver uno u otro. Eso es en soles. Claro está. Si el valor de transferencia se da en dólares, supongamos que sea 50 mil dólares, tengo que sí o sí entrar a lo que es este. Vamos a, ir este. Vamos a corregir este dato. Eh, si es 50, dólares, tengo que buscar el tipo de cambio en Sunat. Vamos a irnos acá. Colocamos tipo de cambio Sunat. Y nos aparece, ¿no? Y acá vamos a ver el valor. Muchas veces lo que directamente aplican es el mayor. Entonces sería el de compra, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la compra? Doctor, se aplica el de venta. No, claro, o sea, por eso, o sea, algunos quieren aplicar el valor menor. O sea, 3.665. Siempre dicen, no, pero yo es el que compra, ¿no? porque el que se aplica efectivamente es el de venta. ¿no? 3.683 siempre aplicas o para regla práctica siempre aplicas el monto mayor. Y en este caso tenemos que para hacer la operación el tipo de cambio sería 3.683 para el día de hoy. Nos trasladamos el día doctor que se firmó la minuta. Claro, o sea, en el ejemplo es uh -huh. hoy día estoy haciendo la transferencia. 3.683 y efectivamente tengo que multiplicar el monto de la transferencia por el tipo de cambio me da 184150 mil soles aclarando en el ejemplo es el día de hoy el tipo de cambio si fuera un día distinto supongamos que lo transfirieron el lunes 2 de este 2 de mayo a ah, efectivamente el tipo de cambio es distinto ¿no? 3.838 las 20 entonces este monto tendría que llevarlo ¿no? 3.838. ¿Cuánto es 3.838? Cambiamos acá 3.838 y nos da un monto mayor y variaría considerablemente el impuesto del cálculo. Toda operación de cálculo del impuesto del cálculo se realiza en soles y luego de esto ya directamente se efectúa la operación, ¿no? Sí, es bueno más sencillo que el impuesto predial de acuerdo al valor de predio o el valor de transferencia siempre vamos a ubicar el mayor ¿no? en ese sentido sí no sé ahí este Antonia hay una consulta claro que... figura todo audio activado ah, ah. disculpe María no, no te Me preocupes así. gracias este... y eso sería en función del impuesto al cabala? no sé si tienen alguna duda consulta Sí, pero creo, claro. En el caso del, tenemos impuesto vehicular, que es lo que continúa, ¿no? A ver un motor, es carísimo, es carísimo. Tenemos lo que es impuesto vehicular. El impuesto patrimonio vehicular es de precio anual, al igual que el impuesto preal, y graba la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station, camiones, buses y omnibuses con una antigüedad no mayor a tres años. Dicho plazo eh, se computa a partir de la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular de los registros públicos. Yo puedo haber adquirido el vehículo el 30 de diciembre del 2021, pero se si inscribió en registros públicos el 7 de enero del 2022, voy a pagar al año siguiente. Si nos proyectamos adquirir un vehículo, en relación, sería de preferencia en el mes de diciembre, ¿no?, en los últimos días, puesto que demora algunos días, entre 5, bueno, dependiendo de la carga, ¿no?, del registro público, pero entre 5 a 10 a días en inscribirse, ¿no?, en promedio, más o menos, en registros públicos, pero en ese sentido debemos tener en consideración también que eh, algunas empresas, puedes pagarlo en algunas cuotas, te dan la factura final y con ello recién llevas todos los documentos y escribir los registros públicos. Ahora, otra situación en contrario que tenemos en algunas oportunidades es que algunas personas deciden hacer ello, pero ¿cómo tramito mi placa? Me van a multar por placa por transitar con un vehículo que no cuenta con la placa correspondiente. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucha precaución también, ¿no? Una vez un contribuyente dijo: Sí, efectivamente, digo compro el vehículo, estoy un par de meses, ¿no? Pero si te multan ese detalle, ¿no? Eh, bueno, eh, tenemos que tener en consideración esta modificación, este cálculo, se dio más que todo en función a los vehículos que venían, ¿no? del extranjero, ¿no? En, hace buen tiempo se compraban vehículos, no este, directamente de tienda como nuevos, sino se trasladaban del extranjero y se adquirían de segunda mano, y... Al afectar solo a los vehículos nuevos, había gran grupo que existía un, eh, una pérdida ¿no? económica a favor de las municipalidades. Y esta modificación se hizo para que sea para retirar de su primera inscripción a registros públicos. Y todos aquellos vehículos pagaban en relación de ellos. ¿Cuánto tiempo tiene el propietario para declarar el vehículo o el impuesto vehicular? Se adquiere el vehículo nuevo. Eh, hasta el último día, del mes calendario producido en la adquisición. Eh, para poder efectuarlo, tratándose de transferencia de vehículos eh, usados, como la configuración de sujeto obligado al el primero de enero, tiene hasta el último día el de febrero para hacerlo, ¿no? De no realizar esta declaración, se le una multa, ¿no? Por no declarar o presentar una declaración jurada fuera de los plazos establecidos. Bueno, este es el impuesto vehicular, ¿no? Vamos a ver acá. Acá es un proceso similar, no es el valor, el valor del vehículo y valor de adquisición. Eh, tenemos el valor determinante, no hay una deducción. No se tiene acá una deducción. Uh, en el caso de este, estos valores, si sí, nos tenemos que romper a, a la web, vamos a poner acá lo que es tabla referencial de vehículos Poso vehicular. Vamos a poner el año acá no da. Eh, esta tabla es publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en ese sentido tenemos toda la lista de tablas de cada uno de los años. Vamos a descargar eh, esa tabla en 2022. Bien, pues. ¿Qué ¿No pasó? Permítame descargar la tabla. A ver, vamos a descargar en todo caso. Qué raro. A ver, vamos a ver un momento. Tiene que usar Speed, doctor. Estamos lento de internet. Baja. No, sí, aquí está. Sino que es, este, la, han, la han modificado. Anteriormente, directamente le hacen el 2022 y la descargamos. Ahora tienes que darle clic en tabla de valores referencial, aquí. Y te va a permitir descargarla. Vamos a descargarla. Vamos a abrir la tabla. Y nos va a arrojar esta tabla, ¿no? ¿Alguien tiene algún modelo en especial que sea de su interés? De un Lamborghini, doctor. Su camioneta, Mónica. Lamborghini un Aventor. Ajá, ¿cuándo Gallardo. paga? Vallardo. ¿Cuándo paga Barran? A ver. <risa> Huracán, Evo. Si nosotros queremos no, ubicar un predio que quizás no, tenemos un amigo en el extranjero y nos dice este, en este caso, ¿qué tal? a ver, aquí, o bueno, o no encontramos los modelos, acá está para otros modelos, todo el que no sea, pero que sea de la marca Lamborghini, otro modelo, vamos a encontrar acá. El valor de otros modelos. ¿no? Sí, había una consulta ahí, creo. Pero, es el costo el de. El valor de mi carro, profesor, ¿cuánto se va costando ahorita? Es del 2014. ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué ya, es? es? un Tigo, cherítigo. Pero es camioneta. Camioneta sí. Sí. Um, es de 2014. ¿Latigo 2.15? Ay, full, no recuerdo. La GLP, solo full. No, es una mecánica, gasolinero, es desde 2014. Ah, no. Lo, ah, sí, porque lo convertí. Sí, sí, sí, es, es, supuestamente de origen gasolinero, uh -huh. sí. Ya, pero una GLP acá. Ajá, es cuestión ver. De ver cada detalle, ahí digo 4.2, dependiendo de qué modelo, ¿no? Supongamos que sea una 21.5 AT full, bueno, sea automática, mecánica, está jugando con la mecánica, eh, tenemos la full, la full GLP, dependiendo, no sé, si es full, ¿sí? Full, full GLP. Ah, full GLP, listo. Para el 2021, 56.000 soles, 56.730, para el eh, 2020, 50.000, 60 y 2019, 45.380. Supongamos que es eh, el 2021, copiamos este valor y en este caso vamos a tener que esta, el valor del vehículo va a ser de 56.000 soles. El valor de adquisición puede ser distinto, puede ser más, puede ser menos, pero siempre se va a tomar el mayor. En este caso, supongamos que lo adquirieron por 70 mil soles. Entonces, como es el valor mayor, a esto se le va a aplicar el 1% y 700 soles sería el valor. Supongamos que desde segunda y este... amigo me lo pasa, me dice mira, sabes qué? Por último, me voy al extranjero, dame este 50.000 soles y te la dejo. Listo. Pero ya no voy a tomar el valor de 50.000, sino de los 56.000 soles. Y esto le voy a aplicar la tasa del 1% y pago 567.30. Es recontra sencillo. No el 1% le quito un cero o le quito un último dígito. Y en función de eso... O, bueno, corro la coma decimal Un dígito Y voy a obtener el monto A pagar de impuesto vehicular ¿Sí? Este es más fácil, ¿no? Te, te reconozco sencillo. Sí? Gracias. Pero el tema está en Hola Disculpen, estamos acá Aquí estamos Aquí estamos, ¿sí? Un ejemplo tenemos que si es 70.000 soles el valor de adquisición, directamente aplicamos el 1%, 700 soles. Si sería menor, indudablemente aplicamos 56.000 soles, 56, soles, que es el valor del vehículo. ¿no? El 1% y en eso quedaría. Ahora, lo que sí es un poco complejo es definir ¿no? qué tipo de vehículo. Porque tenemos eh, diferentes, digo, para ello hay que tener la tarjeta vehicular. Y la tarjeta nos indica estrictamente los datos específicos del vehículo. ¿no? Si es mecánico, si es automático, si es full, si no es full, eh, si GLP, inclusive le han agregado acá, ¿no? Y son algunos modelos. Si no encontramos el modelo, acudimos a otros modelos. Tracción simple y hay doble tracción, ¿no? Que es la que hacen otros modelos. Hay 4x4 y tracción simple también, ¿no? Entonces, es este, lo que tenemos que ver. Bueno, eh, uy, ¿verdad? La disculpa del caso. Eh, nos hemos extendido, creo, tratando de tallar lo máximo posible. No, doctor, está muy Va bien. Está vamos, excelente. Este, la clase, ¿Se, pasó hora. se pasó ahora, se pasó la hora sí. eh, Bueno, el impuesto a las apuestas. Eh, de este impuesto más que todo es ciencia este, de la construcción municipal, pero ya este, lo recaudan a través de su NAT. También tenemos el impuesto en los juegos, eh, los espectáculos, en este caso los tragamonedas, bingo rifas. Bueno, los bingos sí he visto en algunas municipalidades que los trabajan los juegos de pinball. No he visto que los recauden tragamonedas tampoco. También creo que ya lo ves un NAT de tragamonedas, de loterías, eh, bueno... De, no he visto algunos casos, eh, creo que la sede de la TINCA se encuentra en el norte, creo, si no me equivoco. Y ahí sí es donde ellos se benefician, ¿no? porque esta municipalidad es la que estrictamente eh, recauda ello. ¿no? La tasa acá es del 10% para lo que es bingo, rifas, sorteos similares y las loterías. El tema del BIC, que es juego de pinball, juego de tramoneras y otros aparatos, 3 y 7% respectivamente en el caso de impuestos a los espectáculos públicos no deportivos, esto sí efectivamente lo vemos. Impuestos a los eh, espectáculos saurinos y carrera de caballos, 30%, Espectáculos cinematográficos, 10%. Aquellos que van a los cines, en su recibo de los cines, he eh, visto en Cinerama, VK también he podido ver, bueno, Comar también, eh, ven ustedes un disgregado ahí del porcentaje estrictamente que corresponde, ¿no? a cada uno de, eh, bueno, por el pago del impuesto. Aquí sí, eh, no sé si en un momento podemos conversar sobre ello. Primero, sacamos el IGB, ¿sí? Creo que lo, lo comentamos en alguna sesión anterior. Sí? O sea, el costo de la entrada puede ser 20 soles, pero tengo que deducirle, ¿no? El IGB. No necesariamente voy a ser por 18 entre 100, sino que tengo que acá. Este monto va a ser entre 1.18, ¿no? porque hablamos de más del el 100% más el 18%. Y nos da 16.94. De este 16 que es el costo de la entrada, yo tengo que aplicarle el 10%. Entonces, si el costo de la entrada con en GB es 20 soles, sería... El impuesto por 10 entre 100. 1.69. Y mi costo de la entrada sería los 20 soles más el impuesto. este, más, este impuesto, es 20. 21.69. Ahora, ¿qué hacen este? algunos para redondearlo a 15? Tratan de calzar del monto real, o sea. 15 soles, voy deduciendo y voy retirando. Como ya está igual con el 1.10, esto vamos a tener que es. Vamos a ver acá. Más este entre 1.10. 15,40 sería mi entrada, 16,95 el monto, este, ya del, del valor con, con impuesto a los espectáculos, y 20 soles el valor ya con lo que es incluido en impuestos. Pero ahí vamos a ver el disgregado en el boletaje, ¿no? Para poder apreciarlo en sí. Mm, sí, sí, no hay ningún problema aquellos miembros que ya por la hora no puedan en este caso este, continuar, igual el registro de asistencia está ya validado para que el miembro que registra su asistencia en el tema de otros espectáculos públicos no deportivos también entra no el tema de los conciertos si sí está tasado con una tasa del 0% eh, cuando hay la venta de bebidas alcohólicas ya deja de ser concierto en realidad ya es un o considerado dentro de otros espectáculos públicos no deportivos porque mm. este, ya el, y en temas culturales también está con 0%, pero cuando hay expendio de bebidas alcohólicas, deja de ser un tema cultural y la aplican en este caso a otro espectáculo público no deportivo, con la tasa del 10%. Siempre recordemos que la tasa aplicable hay que retirarle primero el IGB, ¿no? No podemos aplicar este impuesto en cascada aplicándolo con un sobreimpuesto. Y bueno, ese es en ese sentido, creo que ha sido detallado en buena parte del este tema de los impuestos municipales, que es un hacer de nuestro día a día para efectos del cálculo de ciertas obligaciones. El material de lectura se encuentra en el aula virtual. Esperamos que puedan participar los miembros en la siguiente sesión a inicios con la realización de sus comentarios. Pueden escoger parte de la ley o fragmentos de la lectura también que proporcionamos en un principio. Solo para tema introductorio, compartimos dos de las este, dos de las hojas. Quedan otras este, páginas que puedan ustedes también ir visualizando. No sé si alguno de los miembros queda pendiente el registro de su asistencia. Sí, doctor. ¿Sí? Buenas noches. Faustino ver, Díaz. Para poder validarlos, un momento, por favor, vamos a... Vamos a validar su asistencia. A ver, Faustino. Faustino Díaz. Edson. Listo, eso. Correcto. Vale tu asistencia. ¿Algún otro miembro que se encuentre pendiente? Ramírez Jiménez, Carmen. Como le comenté hace ratito. Vamos levantando la manito un ratito, un favor, de manera más. Carmen y Eugenia, ¿la tengo ahí conectada? Sí, Carmen y Eugenia, Ramírez Jiménez. Eugenia. Carmen Eugenia. Listo, valida tu asistencia, Carmen. Gracias. Doctor, 36. ¿por qué tengo levantadito la mano? Me ponen el orden de la manita, por favor, para el más general de sol. Yuli, Yuli Loaiza. Sí, doctor, por favor. Yuli Wilco, Amal Loaiza. Vamos no, el último día. Gracias, doctor. Hola, no se le escucha, doctor. Sí, Yuli, sino que justo estaba buscándose. Yuli Wilcabaman, perfecto. Valida tu asistencia, Yuli. Sí, Flor bien. Aikipa. Sí, doctor. Flor Aikipa, registrar su asistencia. ¿Algún otro miembro más? Gracias, doctor. Víctor, doctor. Listo, valida tu asistencia, Víctor. ¿Algún miembro adicionalmente que no ha podido registrar su asistencia? Profesor, ¿me, me puso Arapa? Profesor. Sí, Luz, sí está validada tu asistencia. Ah, ya, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Algún miembro que se encuentre pendiente de registro de asistencia? Doctor Lucano, ¿llegó a validar la asistencia ¿sí no? A ver, Lucano. Sí, sí está validada. Perfecto, entonces, habiendo eh, ese validado... Disculpe. Disculpe, tomó asistencia a la vez, ¿no? A no, no, o sea, estamos validando la asistencia de los miembros que no pudieron validarla en una primera oportunidad. Ah, ya, ya, disculpe. Perfecto, no hay problema. Gracias a ti por consultar. Bueno, uh, justo villano, a ver, justo, vamos a ver... Justo, sí, está validando tu asistencia justo, no te preocupes. Listo, en este caso pregunta, teniendo... Profesora. Guillermo, ¿sí? Sí, una Discúlpete. El... Va a haber foro, ¿no? Enviamos lo del impuesto pedial. Sí, ahí. sí, el, el aula... Foro. No, o sea, a ver, en el aula virtual encontramos las lecturas. De ellas pueden escoger un fragmento. En el caso de la ley de tributación municipal, alguna parte de la primera etapa, en este caso, vinculada a lo que es este, impuestos municipales. Ya. Yeah. Y, este... un es fragmento de tema? O de la lectura que otorgamos un principio. Quedan otras páginas pendientes, puedes escoger alguna de ellas para hacer su comentario. Respecto. Ya, y, ya. y lo que hicimos hoy día, ¿dónde lo ponemos? Esto, ¿no, no, Lo primero es de la parte introductoria. Lo que tocamos en la parte introductoria es... Ya, pero eso... eso lo... No, eso no se registra. No, eso no se registra. Ya, ya, ya. Chévere, es parte de la gracias. actividad. Gracias. Listo. Entonces, agradeciendo a cada uno de los miembros por su desenvolvimiento dentro de la actividad práctica y dentro de las actividades propiamente desarrolladas en cada una de las sesiones. Eh, damos por concluida la presente sesión, deseándoles que tengan una buena noche en lo que resta de ella y una excelente semana. Gusto saludarlos, quedamos hasta gracias la doctor. próxima sesión. Un gracias. fuerte abrazo. Gracias, a gracias, saludos, gracias Muy Muchas gracias. Muchas gracias.